Hola amigos de Mexca En esta ocasión me tocó venir Al zoológico de Toronto Está muy grande, está muy bonito Desafortunadamente hoy me tocó Día nublado Vamos a visitar a los osos Están impresionantes Y yo les recomiendo que vengan Más temprano, cierran a las 7 de la noche yo Ya llegué tarde y Creo que no voy a alcanzar a ver todas las atracciones. Pero bueno, es mejor venir a no venir, ¿no lo creen? Estos güeyes les aventaron comida. Racums. bastante lejos. Gatito gatito. Gatito, gatito, chiquito. Go cat. Go water. Y ahí hay más adentro. Se están como cualquier gato. Se chupa la pata para alcanzar la cabeza. <risa> <risa> got water in Los pingüinos de Madagascar Ah, no se sé crean Simplemente pingüinos Los pingüinos Marinela La región tundra, <risa> Es donde viven los animales que ocupan frío. Wolf Talk. Los lobos que hablan. ¿Sí? ¿Sí? Euro Asia. Ah, ok. Parte de Europa y Asia. Bueno, amigos, el paseo del Zoológico de Toronto termina aquí. ¿Qué me pareció? Realmente me pareció muy interesante, muy bonito. Eh, desafortunadamente llegué tarde. Llegué a las 5 y cierran a las 7, de hecho ya pasan de las 7. Eh, no dejan entrar ya más gente, pero ya las que estamos adentro, pues ya prácticamente ya nos echaron presión para irnos para, para nuestras casas o de donde vengamos. Eh, si algún día van a venir, vénganse con tiempo, vénganse desde la mañana. Eh, ¿Qué más hay? Calzado adecuado para caminar mucho, porque se camina bastante, ¿eh? También tráiganse agua, eh, no dejan entrar comida, ah no, agua tampoco, en que estoy pensando. Eh, aquí hay muchos baños, no se preocupen por eso. Eh, hay de todo tipo de animales. Eh, vamos a ver el mapa, miren. Está la zona africana, la zona de la tundra donde están los osos, la zona... A, ¿Cómo se llama? Eu Euroasia Es parte de Asia y, a, y Europa Tenemos la parte de los canguros Que ya no alcancé a ver La parte de Indomalasia. Y bueno hay ah, también la parte de la reserva de Canadá Vi algunos osos Los osos grizzly Que, que son el símbolo de Canadá prácticamente Volveré algún día en el futuro Quizás venga con una chica, quien sabe. Manden sus propuestas, chicas de México, si quieren venirse conmigo para acá el próximo año. ¿Por qué no? <risa> o no sé, muchas cosas pueden pasar. Puedo conocer una canadiense. Todo puede pasar. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Bueno amigos, estamos en contacto. Saludos, que estén bien. Pásen, pásensela chido. Adiós.